Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta es la velita de esta semana, mi propuesta de esta semana. Bien, va a ser muy fácil. Tenemos parafina de 65, vamos a poner tres pastillitas a fundir. Ya sabéis que las pastillas estas las preparo yo en casa. La, la parafina viene en, en bloques y yo la, la troceo y después la, la pongo así. Tenemos también varias varias conchitas diferentes tenemos también un poquito de esencia que le vamos a aplicar eh, como anilina vamos a aplicar estas crayolas vamos a echar un poquito de, de cada color para, para conseguir nuestros colores y lo vamos a hacer en este este brick eh, podéis utilizar reciclar cualquiera Bien, ya tenemos la, la cera fundida, vamos a cortar un trocito pequeño de una crayola azul. Ya veis que es un trozo muy pequeñito, nos va a ser más que suficiente para darle el color a esta cera. Removemos bien, ya veis que se va integrando muy rápidamente. A continuación le vamos a echar otro poquito de este color gris. Vamos a buscar un color un poquito especial. Removemos. Va a aclararlo un poquito. Y como último vamos a echarle un poquito de blanco. Ya veis, un trocito pequeñito. Aquí veis. Y remover. Bien, las conchas son, ya veis, diferentes. Incluso tengo alguna de... De percebe. Que aquí donde vivo, pues bueno, hay bastantes. Separamos las... Las crayolas. Vamos a echarle ahora el aroma. Ya sabéis, podéis emplear el aroma que más os guste. Yo he empleado este de lilas, pero porque... Se me había acabado el de brisa de mar eh, Siempre eh, las, las esencias Que sean para velas No vale cualquier otra esencia ¿eh? Ya hemos removido Visteis que removí bien la esencia Vamos a cortar ahora la, la mecha Lo que va a ser en nuestro pabilo Tomamos medida del recipiente Y cortamos un poquito más y ahora la vamos a sumergir en esta cera. Un par de veces. Una. Y dos. Y la estiramos en nuestra bandejita. Bueno, esta es una bandeja de silicona, pero os vale cualquiera, eh. Estiramos bien la mecha. Y ahora sí, vamos a empezar por, por echarle la, la cera ya dentro de nuestro recipiente. Habéis visto que estamos reciclando. Eh, podéis eh, buscar otro tipo de tetabric o otro bote, lo que queráis. Pero bueno, en esta me he centrado más en el reciclaje. Vamos a empezar introduciendo... Las conchas en los, en los laterales de la vela. Eh, es muy posible que esos eh, eh, eh, vayan hacia el centro. Pero intentar colocarlas siempre por el lateral. Una primera capita de, de, de lo que son las conchitas. Ya aquí podéis diseñar la, las que queráis poner. Y bueno, como os quedarán después. Y seguimos poniendo conchitas aquí más o menos bueno si tenéis unas pinzas largas os es mejor para hacer este trabajo yo estoy utilizando ya veis pues las manos y un palito para que no se me muevan mucho las conchas después más adelante pues ya les aplicaremos un poquito de aire caliente para que se descubran volvemos a echarle otro poquito de cera casi hasta que cubra la, las conchas y siempre verter en la zona central de la vela ¿eh? no lo echéis en un lateral que iba a desmontar nuestro lo que hemos puesto con las conchitas seguimos poniendo alguna conchita más Decemos un poquito el recipiente Ase, nos Aseguramos de que las conchas estén bien pegadas a la pared Controlamos un poquito que no se nos muevan las conchas Que esté todo en orden Y ahora hemos dejado esperar un poquito de tiempo Que enfriara un poquito la cera y seguimos poniéndole más conchitas Así, todo en el contorno del recipiente ¿eh? Para que cuando la desmoldemos la, esta vela Pues se nos vean por el exterior Y vertemos cera Hasta, bueno, hasta no Toda la que nos queda bueno vamos a aprovechar ahora que estamos vertiendo la acera para decir bueno si os gusta este tutorial mis tutoriales darle like pulgar para arriba por los algoritmos y, y bueno si os gustan lo que como enseño a hacer velas y todo esto pues suscribiros que no que es gratis que no pasa nada ya veis, sigo vertiendo la, la cera, la he removido un poquito para aprovecharla toda bien, los, el colorante y la esencia, que no quede nada en la parte baja, ahí, todo para adentro. Y ahora vamos a echar la última pieza de cera para hacer un poquito de blanco, hacer la espumilla del mar. Ahora que... Bueno, la, la, por supuesto, la, el pabilo ya está seco. La, la cera acabo de verterla y está... Ha calentado la de abajo, con lo que en la mecha nos llega al fondo. Situamos bien la mecha, el pabilo centrado. Y le ponemos el sujeta mechas. Para que no se nos mueva del lado, de, del sitio. Eh, Podríais, si quisierais, haberle puesto una... Un soporte metálico en el fondo A esta vela Pero bueno También la podéis hacer así Tranquilamente No veo ningún problema Por hacerla así A ponerle el ojalito En el fondo Así más o menos Y Ahora Que ya tenemos eh, La cera mmm, Ya se ha Derretido Le añadimos Un poquito De blanco ya veis, un poquito nada más Y además de añadirle crayola Vamos a añadirle también un poquito de esencia Primero removemos la crayola Ya veis, se ha integrado muy fácilmente Y ahora la esencia Unas cuantas gotitas Así, removemos bien Sacamos el fuego y removemos otro poquito bueno eh, esto mmm, tampoco es necesario que remováis ahora es simplemente, para que, simplemente para que esté bien integrada la esencia en la parafina, bien hemos dejado enfriar nada unos 5 minutitos más o menos que ha hecho esta capita y vamos a remover esta cera eh, va a ser parecida a la técnica del batido pero no es exactamente la de la que hemos hecho el batido de fresa. Esto es menos batido. Eh, un poquito más. Que nos quede un poquito más grueso. Así más o menos. Ah, un poquito más. Ya está. Y. Ya es que queda algo líquido. No pasa nada. Porque lo otro. Lo que queremos es que se nos vea la, la parte más. Más gruesa de esta. De esta especie de batido. Quitamos bien la, el pabilo. Ahí. Y rellenamos con, con esta espuma de mar. Le podemos llamar. Así todo alrededor. La mechita en el centro. Y por todos lados. Aprovechamos bien la cera. así le volvemos a colocar el soporte a la mecha y vamos a decorar la parte superior con algunas conchas que nos ha sobrado así más o menos libremente sin hacer una estructura así simplemente volvemos a colocar el sujeta mechas hasta que se enfríe bien han pasado como unas tres horas eh, puede tener algo de calor la, la vela pero puedes desmoldarla no tienes que esperar si quieres esperar al día siguiente pues perfecto mejor pero si quieres ya puedes desmoldarla a las tres horas cortamos el cartón Y así, bueno, pueden apreciarse un poquito las conchas que hemos puesto en la parte de abajo de la vela. Pero para que se aprecien mejor, vamos a colocar un poquito en alto la vela, en el soporte, y le vamos a aplicar calor con la pistola de calor. Vamos a hacer que se vean bien esas conchas. Bueno, eh, también recordaros, hay comunidad y bueno, el, y los comentarios podéis hacérmelos en cualquier vídeo que estéis viendo, en eh, los comentarios que queráis, comentarios, preguntas, lo que queráis. Si queréis eh, que haga alguna vela en especial, pues también. Y bueno, ya está. Ahora simplemente cortar un el exceso de mecha, que es muy poquito y vamos a hacer un tirabuzón con esta con este trocito de mecha que nos sobresale así y lista nuestra vela una vela marina ya veis ahí que se ven unos percebes y otras conchitas Y ahora, ya, pues a pasar a esta, al resultado final. Así es como ha quedado nuestra vela. Espero que os guste. Y que sigáis viendo mis vídeos. ¡Chao!